¿Qué tal, mis amigos? ¿Qué tal? Mucho gusto. Nuevamente esta tarde estamos aquí comenzando nuestro programa de la noche. Son las siete en punto. Casi siete y uno ya. Muy bien. Qué gusto poder comenzar esta noche nuevamente con nuestro programa. Un poquitito afónico en la voz, pero con ganas de siempre comentar con ustedes las cosas que son relevantes en nuestra vida. Y quién sabe, el comentario de hoy puede ayudarte a cambiar un poco tu forma de pensar y también tu punto de vista respecto a tu futuro. Mi nombre es Boris Darmon, estamos en una, un programa de todos los días a las 7 de la noche desde el 31 de diciembre del año 2022 con Visión de Futuro. Queremos ayudar, nuestro deseo es orientar de alguna manera a alguna persona que crea que es posible todavía retomar en la vida algunas cosas que son necesarias para poder crecer como personas esta noche queremos hablar un poco más acerca de un limitante más en nuestra vida, que es el pensar en negativo. ¿Por qué muchas veces tendemos a pensar en negativo? No estoy hablando de que pensemos u opinemos de algo negativo que vemos o que escuchamos, sino la tendencia mental de que en cualquier circunstancia en la que podamos estar impelidos a hacer algo, pensemos que eso no va a suceder o que algo se va a oponer o que no necesariamente tiene que suceder como yo creo porque siempre hay alguien que está en contra mía, en contra de lo que quiero hacer, por eso es que las cosas me salen mal. El pensamiento negativo generalmente es una falta, de, es una conducta eh, propiamente que sucede en el cerebro, pero fruto de miedos. Eh, miedo al futuro, miedo a lo que puede suceder en el momento en que tú quieras emprender algo. Generalmente las personas que tienen un pensamiento negativo o la tendencia de pensar en negativo son personas que han adquirido o que han acumulado fobias, depresiones, inseguridades o algunas limitaciones personales que se han grabado en sus experiencias y que pueden incluso ser trastornos ya psicosomáticos que están afectando su forma de pensar. Esta, esta tendencia tiene consecuencias muy, muy negativas para desarrollar tu propósito en la vida. Muchas personas no pueden emprender, no pueden comenzar, no pueden desarrollarse dentro de la, las actividades propias de, sus, de su existencia, propiamente porque tienen tendencias a pensar siempre en lo negativo. Dijimos ayer un poco acerca de la des desconfianza, Desconfían de todo, hasta de ellos mismos. Los pensamientos que muchas veces acosan la mente de una persona en el pensamiento negativo es que esa persona cree que no es suficientemente bueno como para recibir cosas en la vida y por esa razón sufre. Sufre todas las consecuencias que normalmente suceden en su vida, es porque esa persona no cree que es capaz de ser una persona con lineamientos buenos en su vida. Decimos normalmente que hemos nacido pecadores y que porque somos pecadores, pues de nada tenemos que gloriarnos, de nada tenemos que sentirnos alegres. Pero hay una cosa importante que Dios dice de ti, que eres como la niña de sus ojos. Y si tú no valoras, no te valoras delante de Dios, delante de ti mismo. Los pensamientos negativos van a cubrir tu mente de tal manera que van a, pensar, van a hacerte pensar que no eres una persona merecedora de nada. Hay personas que tienen un pensamiento negativo y dicen, yo no he encontrado el propósito de mi vida. Yo te hago una pregunta, ¿has intentado alguna vez buscarlo? ¿Has tratado de ver hacia dónde va tu brújula? ¿Por lo menos estés sentado a reflexionar un poco acerca de lo que realmente quieres, de lo que te gusta, de lo que no te gusta y por qué? ¿Te has preguntado por qué no haces ciertas cosas? ¿Estás siendo influenciada por una praxis que has adquirido con tus padres, con tu familia, en la escuela, con tus compañeros de colegio, en tu entorno social, cultural? Es importante que te hagas ciertas preguntas. Y esas preguntas te van a llevar a buscar unas respuestas que sin duda tú mismo te lo vas a tener que dar en tu recámara, a solas. Hay personas que se consideran que son un cero a la izquierda. Esos pensamientos negativos lo único que hacen es simplemente llenar tu mente de situaciones de depresión mental, que no, no traen consigo nada bueno para ti. Hay mujeres que viven acosadas por situaciones en las que por algún error que cometieron, creen que sus maridos no tienen que valorar, valorarlas, o viceversa. o hombres que han cometido un, un error y que después que su pareja le ha perdonado, ellos creen que no valen nada. Y por tanto, ella tiene el derecho de hacer lo que quiera. Hay un problema de autoestima en la persona que piensa así, que no vale nada. Esos pensamientos negativos no son de beneficio para tu vida. No te van a ayudar a descubrir tu propósito en la vida. No te van a eh, impulsar para crecer como persona. Nadie es perfecto en este mundo. Nadie, tiene, nadie es un dechado de virtudes como para decir, yo sí soy perfecto, yo sí merezco todo, o yo soy el que valgo y los demás no. Hay personas que creen que la vida es difícil. Ese pensamiento negativo lo único que hace simplemente es prepararte para fracasar. es disponerte a pensar de que todo lo que suceda a tu alrededor va a ser imposible de realizar la vida no es difícil la vida simplemente será como tú quieres que sea como tú quieres tomar las cosas que vienen sobre ti para algunos que llueva es un problema, para el agricultor no depende de cómo tú puedas aprovechar las lluvias de bendición para que sean bendición o que de repente malogren tu camino. Tú tienes la determinación si quieres o no quieres realmente hacer de tu vida una vida mejor. Solo tienes que desechar esos pensamientos negativos que están acosando tu mente. Hay personas que creen que para ser feliz tiene uno que haber nacido con las condiciones para ser feliz. Algunos creen que para ser feliz tengo que conseguir todavía ciertos objetivos en la vida, y si mientras no los consigo, todavía no seré feliz. Este pensamiento depresivo que afecta a las personas de manera permanente hace que sus mentes puedan nunca estar satisfechas con nada. De repente, las pequeñas cosas que tú consigas en tu vida, allí podrás encontrar felicidad. Pero el pensamiento negativo de que nunca serás feliz hasta que no consigas lo que supuestamente tienes que lograrlo. Y más aún si ese deseo es tan idealista, casi imposible de realizar, tú nunca serás feliz. Tu pensamiento negativo está castrando tu forma de pensar positivamente, proactivamente. Hay otros pensamientos negativos como, por ejemplo, yo no puedo cambiar. Ya es tarde. Yo no soy capaz de cambiar porque he cometido tantos errores, dirá alguno, en mi vida. He acumulado tantos, tantos males, he dañado tantas personas que arrepentirme a este tiempo ya no vale la pena. El pensamiento negativo generalmente te induce a pensar que eres un fracasado en tus relaciones interpersonales. El pensamiento negativo te limita a poder proyectar tus sentimientos hacia las demás personas. Nunca es tarde para arrepentirse. Nunca es tarde para cambiar la forma que estabas viviendo antes y esta no, no era la correcta. Siempre hay una oportunidad. El tiempo está abierto. Nadie te limita, a menos que tú quieras. Tú puedes cambiar cuando tú quieras. Tú puedes ampliar tu forma de pensar para que esta pueda ser la oportunidad que te abres tú mismo para poder ser una persona diferente. El propósito está en ti, la sabiduría te la da Dios, pero el propósito, la decisión de tomar o no tomar es, ese camino depende de ti, no depende de nadie más. Y esto no es un acto autosuficiente, no es una, un orgullo personal que debemos tomar nosotros mismos, simplemente es nuestra capacidad. El libre albedrío es una capacidad que Dios nos dio cuando Dios creó a la raza humana, al ser pensante, al rey del universo en ese momento, al rey de la naturaleza que Dios había creado para que pueda ser el que domina sobre la tierra. Nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para resarcir nuestros errores, para pedir perdón, nunca pienses que las cosas están terminadas. Siempre hay algo mejor. Algunos con el pensamiento negativo dicen, no estoy listo para esto. Voy a tomarme mi tiempo. Ese pensamiento lo que hace es retrasar de alguna manera tus propósitos, tus proyectos. El pensamiento negativo retrasa aquello que de repente debe hacerse ahora. Y tú lo pospones porque el pensamiento negativo está induciéndote a creer que no estás listo para hacer las cosas que tienes que hacer. Conocí a una persona que perdió a su esposa de casi, después de cuatro años de lucha constante, de cáncer. La familia sufrió muchísimo. A los dos o tres meses después que su esposa murió, conoció a una joven, se enamoró de ella. Y a los cinco meses después de conocerla, se casó con él, con ella. Y todos los que estaban en su entorno. Comenzaron a criticarle y decirle, oye, pero ¿cómo es posible? Tu esposa acaba de morir. ¿Cómo es posible que ya hayas olvidado que ahora te has casado con otra persona? ¿Qué es lo que tienes en tu corazón? ¿No sientes dolor? El pensamiento negativo te induce a postergar cosas. Nadie tiene derecho a decirte qué es lo que tú tienes que hacer a menos que tú hayas desarrollado un, un pensamiento negativo profundo, una reflexión profunda respecto de tu, de tu situación. Tú vas a determinar cuándo estás listo para retornar una nueva relación, para comenzar un nuevo proyecto. Nunca digas, no estoy listo. Busca la oportunidad para estarlo. El pensamiento negativo te hace creer que no tienes tiempo. El pensamiento negativo te, te conduce a una situación de absoluta Diríamos un, un pensamiento de absolut, absolutez, eso quise decir, donde crees que no hay tiempo para nada. Porque, que según tú estás ocupado en todo y que no tienes tiempo para cambiar esto, no tienes tiempo para hacer lo otro, no tienes tiempo para nuevos proyectos, no tienes tiempo para nuevas relaciones, no tienes tiempo para comenzar una relación con Dios, no tienes tiempo para la iglesia, no tienes tiempo para la comunidad, no tienes tiempo para nada. El pensamiento negativo te induce a ensimismarte a en ti mismo de tal modo que creas que tu mundo es solamente tú y que no hay nada más a tu alrededor que tú tengas que hacer y que no hay tiempo para todo aquello que no esté en ti es un pensamiento equivocado ninguno de nosotros debe pensar de esa manera el problema de autoestima también hace que las personas piensen negativamente y lleguen al punto de pensar que ellos no le caen bien a nadie no pueden proyectar sus relaciones con los demás porque se creen incapaces de poder gustarle a alguien. Están a expensas de saber quién es realmente el que le aprecia. Y siempre que miran a los demás, creen que nadie tiene ningún aprecio por ellos. Un problema de autoestima profundo, negativo, que te conduce simplemente a vivir una vida de soledad, una situación espiritualmente dolosa, con sentimientos encontrados contigo mismo. A tal punto de no poder salir de esa situación. Conozco personas que perdieron la vida por creer que no tenían valor para nadie, que a nadie les gustaba y que simplemente las personas las rechazaban porque tenía algún defecto. ¿Hay alguna persona perfecta en tu, en tu a tu alrededor? ¿Hay alguna persona que pueda decir, yo soy perfecto, mejor que tú, o, o soy más valioso que tú? Todos tenemos errores, todos tenemos dificultades, todos tenemos pensamientos errados que debemos corregir. No podemos vivir pensando que somos personas rechazadas permanentemente. El pensamiento negativo te, te obnubila, te enseguece, te hace pensar que tú no eres nadie, que tú vives en un mundo totalmente raro. Hay que desechar esos pensamientos negativos. Si no puedes, hay alguien que lo puede hacer por ti. Hay personas que son tan retrógradas, que se dejan inducir por el, por el pensamiento negativo, que antes de comenzar un proyecto comienzan a repetir, mis objetivos son imposibles de cumplir. La verdad, yo he intentado muchas veces, pero no se puede. Por tanto, me doy por vencido. El pensamiento negativo te derrumba antes de comenzar, te derrota antes de intentar. Si tú aprendes a dominar tus pensamientos negativos, tu mente comenzará a abrirse, tu vista, esa vista que solamente ves con el cerebro. No esa vista que tú ves con los ojos, sino con el cerebro. Las posibilidades se te van a abrir en la vida de manera increíble. Y no vas a tratar de conseguir las cosas absolutamente de un solo tirón hasta el final, sino que vas a ir paso a paso. Y la experiencia de los logros que vayas alcanzando te van a ir abriendo paso de tal, de tal modo que aquello que te parecía imposible al comienzo, cuando cambias tu pensamiento negativo, verás que es posible. Alguna vez he escuchado a alguna persona que conocí cuando éramos jóvenes decirme, no, yo creo que voy a lograr nomás esto, me casaré y criaré mis hijos y viviré y terminaré así. Hasta... Han pasado los años, 20, 30 años y nos hemos encontrado y le he preguntado, ¿y cómo te sientes ahora? La vida me ha dado experiencias maravillosas. Conseguí un hombre, una mujer que valió la pena me acompañó en la vida y hoy somos inmensamente, inmensamente felices hemos logrado cosas que nunca en la vida yo pensé que iba a lograr gracias a la compañía de esa persona gracias al apoyo que recibí todos los días, de él, de sus familiares de, sus, de mis amigos, de mis compañeros de trabajo de mis compañeros de la universidad lo que al comienzo parece imposible porque el pensamiento negativo te conduce a eso con la experiencia de logros con el cambio de forma de, de pensar, con el cambio de visión de futuro que tú tienes, con el rompimiento de esos paradigmas y esos miedos que, han, que te han encasillado en situaciones realmente catastróficas, de tristeza y dolor. Cuando tú cambies eso, los momentos que tú vayas descubriendo en tu vida te van a ir abriendo paso y verás que las cosas cambian. Cuando era joven tenía algunos traumas referentes a la vida. Quería tener una familia. Quería tener hijos. Me parecía imposible. Por circunstancias propias de la vida, del entorno en que me, me crié. Pero han pasado las, los años y puedo darle gracias a Dios por las cosas que he logrado o que ha logrado las circunstancias de la vida en la que he caminado, que hemos logrado y que hoy tenemos la satisfacción de decir muchas de las cosas que parecían imposibles. Hoy son no solamente posibles, las vivimos, las experimentamos. Des desechar el pensamiento negativo no es fácil, porque quién sabe, hay motivos, experiencias negativas que están dentro de ti, que están induciéndote a pensar de esa manera. Son tantos los miedos que a veces están dentro de ti, que cualquier cosa que tú no tienes alguna respuesta, ya piensas en negativo ya piensas que todo está mal. Ya piensas que puede haber sucedido algo. Me llamó una amiga el otro día y me dice, mira, ¿sabes qué? He llamado diez veces a esta persona. Algo le ha pasado. Mira, no contesta a su celular. De repente se ha muerto. ¿Por qué tenemos que pensar en eso? El pensamiento negativo es así. Te conduce a situaciones de tristeza, de dolor, de desesperanza. ¿Cómo podemos hacer para destruir? ese pensamiento negativo. Hay un solo camino que yo he encontrado para poder tener paz en situaciones donde no tengo respuestas. Aprendí a confiar en alguien que me ha dado la seguridad y la tranquilidad de que las cosas que vayan a suceder de aquí para adelante siempre estarán guiadas por él. Yo no soy un cristiano religioso, o como lo quieran llamar, ejemplo para nadie. Mi vida espiritual es tan informal, es tan diferente. Eh, yo encontré a Jesús en una situación muy fortuita, muy particular. No lo encontré como Elías en el trueno, no lo encontré como Elías en, en el temblor. Lo encontré en el silbido suave de la soledad. En el momento en que menos yo pensé, encontré a Jesús. Y le confié todas las cosas que yo tenía. Incluso las cosas que él sabe, y yo sé que están mal, se las puse en sus manos. Y comencé a vivir una experiencia totalmente diferente. Mis miedos se fueron. Claro, a los 61 años las experiencias ya son vastas como para decir... ¿Qué más puedo esperar si no solamente la bendición de Dios y su aprobación para las cosas que quiero? Y aprendí a confiar en Él. y Muchas de las cosas que he logrado, todas, sin duda, son gracias a que Él cambió mi mente de lo negativo hacia lo positivo, hacia lo posible. Su palabra dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente para que podamos comprender las grandiosas y maravillosas obras que Dios tiene para nosotros. ¿Quieres hacerlo esta noche? ¿Quieres cambiar ese pensamiento negativo de lo imposible a lo posible con la ayuda de Dios? Si tienes algo en tu mente, en tu corazón, que no puedes liberarte, es el momento de ponerle a los pies de la cruz. Allí hay siempre esperanza. Siempre hay un lugar donde puedas encontrar paz. Estoy seguro que esa paz llenará tu corazón. Y tu visión de futuro se ampliará tanto que vivirás una vida de prosperidad mental, espiritual, económica, social, relacional, cristiana, en la que tú quieras. Dios te dará la satisfacción de vivir una vida con propósito. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, te doy gracias porque nos has bendecido, nos has cuidado nos has conducido, nos has mostrado tu misericordia en momentos realmente difíciles. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Posiblemente esta noche está escuchando eh, una persona que, por el pensamiento negativo de sus experiencias tristes del pasado, se enraizó en el hecho de pensar de que nada es posible, que no tiene valor, que no es apreciado por nadie que le es imposible alcanzar sus objetivos, pero queremos ponerte ahora su vida en tus manos para que tú puedas conducirle hacia aquello que todo es posible cuando tú estás de nuestro lado. Nada es imposible para ti y nadie, nada lo será para nosotros si nosotros caminamos bajo tu voluntad y tus propósitos. Bendícenos esta noche, danos tu Espíritu Santo para cambiar esa mente negativa en algo posible. Gracias a tu misericordia, a tu poder, te encomendamos en tus manos nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradecemos al Señor siempre por la oportunidad que nos da de poder compartir cada noche con ustedes a las 7 nuestro programa Visión de Futuro. Espero que te haya ayudado este tema esta noche y si te gustó el, el programa, pues compártelo con otras personas. Estamos en vivo todos los días a las 7 de la noche en Facebook Live y también en nuestro canal Boris Darmon Canal, puedes buscarnos en YouTube, Boris Darmon Canal, y allí estamos. Si te gusta el programa, puedes compartirlo con otros. Que tengas una feliz noche. Chao, chao.